Constitución Política de la República de Nicaragua, capítulo 3: Derechos Sociales. Artículo 56. El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los discapacitados y los familiares decaídos y y víctimas de guerra en general.